cuando éramos cuatro gatos, que estábamos en familia. Y que era, pues, como una fiesta entre nosotros. El festival empezó con muy poca gente, con tres personas o cuatro. Había una idea un poco apocalíptica de lo que es un concierto de rock en este pueblo y... La idea surgió un poco para romper esa barrera. Al principio no tenía la gente no os tomaba en serio. Considerábamos que había una carencia básica en, en la cultura y en el ocio de, de, del pueblo. Es otra cultura, otra ¿no? Cultura música. Sabemos, en Trancón sabemos mucho de folclore, o mucha gente sabe de folclore, mucha gente sabe de peñas, mucha gente sabe de diferentes tipos de música, pero igual es un estilo de música o un tipo de actividad o de forma de hacer a la que no estamos tampoco muy acostumbrados. Acercar grupos y tendencias y músicas. A, a la gente del pueblo que de otra manera no, no se sentiría atraídos o no buscaría por pues, sus propios medios. Para demostrar que Tarancón no está muerto, como dicen, y que, que se puede hacer algo, que los jóvenes sirven para eso. Si yo tuviera las manos libres me estaría aplaudiendo. Dale, dale! ¡El final, el final! Hop, hop, hop. Nos organizamos, sobre todo, vía asambleas, donde todo el mundo tiene voz y voto, todo el mundo aporta ideas, aporta conocimientos, y lo, lo que más nos gusta a todos, digamos, es lo que, lo que se lleva a cabo. Al al cabo nadie, nadie es líder de nadie, o sea, todo el mundo intentaba aportar su granito de arena. Que todos colaboren, todos aporten ideas y no sea uno el que lo dicte y los demás tengan tenga que seguirlo. Pero se centra sobre todo en que tú también lo disfrutes, que no estés ahí, que sea como una obligación. Tú estás formando parte de ello, pero tú ya por esa misma regla tienes que disfrutarlo más que, que ninguno. Supone estar junto a un grupo de personas que le interesa realmente lo que hace, y que disfruta con lo que hace. Y eso tiene gran importancia de cara a conseguir la labor que, que pretende hacer una organización como tal. Joder, ¿de dónde sacan la pasta a esta gente? Claro, de currar de los mogollón año tras año y, y es como, joder, es la puta caña. Realmente. Además los beneficios son para la asociación cultural que tenéis aquí, ¿no? Sí. Para proyectos y tal. eso Ah, sea, pero que da beneficios, ¿o ¿no? que es gratuito. La financiación eh, en un inicio fue pública a través de subvenciones del ayuntamiento, pero poco a poco se, se fue recortando, tal y como ha ido pasando con la cultura en este país. Actualmente... El, el 90% es autogestionado el festival eh, por medio de, de actividades paralelas que hacemos pues, durante todo el año y, y también con las colaboraciones de, de empresas y de, de colectivos locales. Ah, con esta filosofía de, de, y el apoyo que tenemos gracias a las empresas al final los presupuestos los vamos adaptando un poco nosotros y aparte con los actos que ya se van haciendo, se va consiguiendo presupuesto yo creo que si se si sigue con esta filosofía habrá cañón para muchos años. Hay mucha gente que... Que trabaja por esto, pero trabaja porque, porque tiene la capacidad, porque ellos tienen la cabeza para poder hacerlo. La gente que no damos tanto de sí, hombre, que menos que podemos hacer es, coño, pues empujar un poco para que esto siga adelante. Tampoco es tan caro eh, poder colaborar y entiendo que es una cultura que hoy por hoy se está perdiendo, no sé por la crisis o por qué, pero se está perdiendo ese tipo de movimiento. Una labor social muy importante, ¿no? porque estás trayendo la música, estás trayendo cosas así originales, talleres para niños, todo lo estás acercando aquí a la ciudadanía de Tarancón ¿no? y yo creo que es algo, es algo muy bonito. momento de convivencia de eh, gente mayor, eh, niños, gente joven que, que están conviviendo y es, es difícil que, que eso ocurra. Tiene que ser un festival del pueblo, del pueblo entero, no de solamente de la gente joven. Los padres también disfrutan porque se pueden tomar un refresco y pueden ver cómo disfrutan sus hijos, que es algo bastante grande. Para los niños desde pequeños, para que convivan con otros niños, con otras culturas y creo que está bastante bien y sobre todo que es gratis y que se agradece. Gracias. Porque para los niños aquí en por no hay muchas cosas y la verdad que algo así les viene muy bien a ellos para distraerse y para estar con más niños y a las madres también, les viene muy bien. Estudiarse en el parque le da una vida a lo que es el festival eh, muy, muy importante, de, pues eso, de cara a, a todo los públicos. deberían fomentar más, no solo en el cañón, también más veces, ¿no? Porque así das una ocupación a la gente, en vez de que estén ahí tanto con la Play o haciendo cosas peores, ¿no? Es una muy buena oportunidad para todos, no solo para los artesanos, sino para, bueno, pues músicos, grupos, gente que, que está en su casa que puede venir gratuitamente. Estás viendo un circo, estás viendo unos raperos, eh, está un mercadillo donde te puedes pasear. Esto es maravilloso, el que no lo venga y no lo vea, se creerá que esto es cosa de cuatro iluminados, pero lo que hay aquí hoy no se consigue fácilmente entrar en Cuba. Poder acercar la cultura a la calle, el descentralizarla de los grandes teatros, el descentralizarla de, de los grandes monopolios donde la gente tiene que pagar una entrada, en ocasiones muy elevada para entrar en la calle, todo el mundo tiene acceso a los espectáculos, los que tienen dinero, los que no tienen dinero, los que son de aquí, los que vienen de fuera, todo el mundo puede acceder. ¿Por qué ir al Cañón Festival? Pues porque es Porque van grupacos Porque es muy buen rollero Porque es para toda la familia Por las cachas migas Por los talleres y actividades varias Porque es el festival con el que hemos crecido Por eso somos tan cansinos y vamos todos los años Ajá Si te encuentro gritaré Madre muy sano, muy muy guay, divertido, un peña muy buena, pues con muchas actividades que tiene muchísimo mérito organizar un festival gratuito en estos tiempos. Recuerdo que me sorprendió que, que, que para un pueblo tan pequeño, ¿no? relativamente, se montara tal fiesta, ¿no? De tal. Así que nada, espero que, que sigan habiendo muchas ediciones más, que tengáis mucha suerte. Y, y nada, que algún día nos vemos. Hola. Hola, muy buenas. Somos Laura y Rubén de Alameda del Soula. Un saludo a la gente del Cañón Festival de Tarancón. Un festival que, en el que ya estuvimos tocando hace unos años y que lo pasamos muy bien, la verdad. Muy ¿a ti qué te pareció el Cañón Festival así desnudo? ¡Tarancón, Tarancón! Un bonito recuerdo, pues un festival autogestionado que nos tratan como reyes y yo a este personaje le vi por allí perdido. Se necesitan más eventos gratuitos como el Cañón, pero para ello los ayuntamientos deberían de ofrecer más subvenciones. tiene la pasta, no la gasta. Los primeros años, cuando las cosas no salían, la emotividad de terminar y el, los momentos vividos entre los pocos que estábamos organizando, me quedo con eso. Creo que desde la humildad tampoco deberé, debería perder la esencia de lo que es el cañón. Ver que hay mucha gente detrás que viene con más fuerza y sigue retomándolo La felicidad. O sea, ver a la gente contenta. <risa> oportunidad ¿Sabes lo que es cañón? No Anda Alegría <risa> Asociaciones Equipo Colaboración ¡Gracias, cañón! <música> ¿Tarancón? Hola, Tarancón. Mira, somos la Rumbé. Mira, la Rumbé. La Rumbé. Hola. la Hola, Rumbé. Nosotros vinimos en 2008 a tocar, exacto, la Rumbay, la Rumbay. Entonces, lo que te quiero decir es una anécdota que nos pasó, que justo antes de salir al escenario, el Joao, nuestro guitarrista, se estaba cagando. Entonces, entonces, entonces es que estamos en Huesca, ahora vamos a tocar, pero entonces... O sea, al final, oye, que tenéis que salir, que tenéis que salir. El Joao estaba cagando en el lavabo. Entonces, que tenéis que salir, que tenéis que salir vosotros, vosotros. O sea, que tenéis que salir nosotros. Bueno, que ya estamos, que ya estamos. entonces vosotros, no, no, que tenéis que salir, que tenéis que salir. Entonces, Joao, Joao, que se que, que, que, que, que, que está cagando, ¿no? Tal, salimos al escenario y Joao todavía ah, cagando. No, no, no, Hemos cenado de puta madre, muchas gracias, eh. Joao todavía cagando y entonces salió el tío, cuando ya estábamos empezando ya con la, la primera canción, salió, se puso a la guitarra y me dijo, Todavía me estoy cagando. <risa>